Gracias, amado, Francis, Carolina, todo el equipo. Realimentar. Miren, lo primero es una denuncia serio? que llegó hasta nosotros en el día de ayer. Y es que al Cuerpo de Seguridad de la Dirección General de Impuestos Internos, la DGII, no le pagaron el doble o el salario de Navidad, el doble es? sueldo, un abuso. ¿Cómo fue? Al cuerpo de seguridad que trabaja, que labora en la DGII, bueno, no lo le lo pagaron loco. el salario de Navidad. ¿Esa es una compañía privada? No. Voy ah, a eso es lo que quería saber. Son militares que hacen un doble turno. Por ejemplo, un policía okay. que en su turno libre o en su tiempo fuera de trabajo de la policía, lo asignan ahí, pero le pagan un sueldo por eso. Ok, un especialismo. Exactamente. Entonces, ¿qué, qué resulta? Anteriormente le pagaban su, su salario de Navidad y ahora no lo hicieron. Así que estamos llamando la atención del gobierno de la República Dominicana. Sí, por... Los derechos son derechos. Tú no le puedes quitar, tú no le puedes quitar a un ciudadano que está trabajando y que duró un año completo trabajando, que duró el tiempo que durará trabajando y que ya tiene ese acumulado ahí la duodécima parte de su salario y que tú no se lo entregues. Y que por otro lado le estés entregando 100 millones de pesos a un grupo selecto de artistas. Atención, hago el llamado, hay ahí militares, policías, que trabajan en la DGI, que necesitan su, su, su salario de Navidad, su doble sueldo y que no se lo han dado. Así que estoy haciendo el llamado para que se corrija esa situación, para que se corrija esa situación temprano porque el presidente Luis Abinader trate de hacer la cosa de manera correcta para que luego eso no se le vaya acumulando y entonces su eh, popularidad comienza a bajar. A usted que le gusta tanto cuidar eso. Por otro lado, atención al Ayuntamiento de San Francisco de Macorís. Colóqueme una foto de una casa que me envió un amigo televidente. Atención Ayuntamiento de San Francisco de Macorís. Miren eso. Eso está ubicado en San Francisco de Macorís. Ver, ver. <coughs> Miren eso. Eso es... déjeme ver, ver el sector cogió la vía sí. peatonal claro no aquí, cogió hay la vía aquí no hay respeto Eso para que ustedes vean señores no se está supervisando pero eso no es de ahora eso parece ser que viene de lejos así es eso, eso es en la, en, en la parte alta de San Francisco de Macorís pero eso no es la casa aquí en San Francisco de Macorís la gente construye como quiera donde quiera y como le da la gana para decirlo así eso miren ha sido eso. Mi denuncia siempre atención eh, planeamiento Urbano, ¿verdad? Sí. Planeamiento Urbano, que me dicen que está ahí Daniel Jerez, y que hace unos días lo invitamos a, a este programa, y dijo que él no está, ahora no, no está dando entrevista. Funcionario público, pero no está dando entrevista. Información. Atención, vamos a resolver eso. Nosotros no podemos permitir que en este pueblo la gente siga haciendo lo que le da la gana. Que usted compre 300 metros eh, eh, de... De, de solar. solar y también y que coja la acera. Y ahí la acera. No, eso no ah, es así. Acá la acera también. Algo que es típico aquí en San Francisco. Totalmente. Aquí, yo le voy a traer mañana, le prometo a un muchacho, una casa que está aquí en, la, en las rivas, que está en la acera, montada en la acera. Y que perfectamente se le puede tumbar esa parte. La ah, pero hay que, tener, hay que hay que tener autoridad. Alex no lo hizo. Y se lo dijimos a Alex que lo hiciera. Y entonces, hacer el llamado a las autoridades. Eh, locales pero yo, yo, lo yo denuncié. no va a pasar nada, ya, no ya. Va a hacer nada. yo denuncié aquí en la casa de donde vive el ingeniero actual encargado de tránsito uh -huh. en la Brugal él y su hermano Pitágora decidieron colocar pivotes de concreto en la acera y tuve pivotes desde la esquina hasta allá supuestamente para evitar que se le pararan vehículos oh. Pero yo lo denuncié, se lo mandé a Alex, son personas prestantes de aquí, comunicador, nuestro amigo Pitágoras y su hermano, el ingeniero, eh, pero no hicieron caso. Y eso está ahí en la brugal. La acera está ocupada. Ustedes no recuerdan la foto que yo la presenté aquí. Miren, por otro lado, vi ayer al ministro administrativo de la presidencia justificando la entrega de 100 millones de pesos a un grupo selecto de artistas. Eh, paliza. Pero vi también a este señor, a Peñaguaba, decir que él no entregó más porque no le dieron más. de él? Coño, pero uno tiene que oír vaina en este país. Oye lo que dice ese señor, que él no entregó más porque no le dieron más y que si hay más cuarto, él da más cuarto. Oye. La pregunta sería, Peña Guava, es cómo usted seleccionó ese grupo de artistas. Y dijo también, no, no, nosotros sele seleccionamos a los más populares y le dimos eso, porque no es para todo el mundo. 100 millones de pesos. Y tú me incluyes ahí a Anthony Santos. Y tú me incluyes ahí al Alfa. Y tú me incluyes ahí a, a Mosa de la Para. Y tú me incluyes ahí a, a la Insuperable. Y tú me incluyes ahí a Eddie Herrera. Gente que pueden pagarle que pueden pagarle a su orquesta completa durante eh, un año. Porque yo hice un sacrificio cuando la pandemia, la muchacha que, que, que cuida a mis niños, cuando estábamos en la casa, yo no podía decirle vete para tu casa sin nada, yo le seguí pagando. ¿Y quién soy yo? Un común. Ah, pero, pero el alfa no. El alfa creo que es Miami que vive y andan eh, fronteando, como decimos en, en el barrio, fronteando... Eh, eh, relojes caro, caros McLaren, y vehículos caros y tú le vas a dar los cuartos míos a él, Amado. Eh? Y, y, y a Mozalapara que tiene, que lo que tiene un macerati que ya llama caro que yo, un McLaren, un McLaren no. que incluso lo dice en una canción, un McLaren que se que se, que se, que se daña de no usarlo, dice él. Y tú me le a dar los cuartos sí, míos sí, y los suyos, sí, sí, no, pero así no, y lo peor de todo es que lo justifican. ¿Dónde que está él? En clases sociales, eso que eh, ¿qué, ¿Qué fue que le dio a su parte? ¿El plan social fue? No, eh, déjame buscarte. Sí, ese es el, que es el, el grupo. Que tenemos a, a que Peña, Peña ¿Sí? Guava, no, Guava. eso no es no, el no plan social. No, estoy ¿Quién progresando es que lo haces, con solidaridad. Progresando con solidaridad. Ah, pro, es, es, es, es, ese, es, esa, es, esa institución. Esa es la que dirige. Y óiganme, y óiganme cómo lo hicieron. Lo hicieron por supuestas fiestas a futuro. Ah, por este país, está bien. Pero en este país tenemos cuartos que estamos pagando ahora en efectivo, pagando algo que va a ser a futuro y que tú no tienes la seguridad de si se va a dar. Y tú agarras 100 millones de pesos y se lo das de, de manera selecta. Ahí está, ¿cómo se llama? Eh, eh, la que canta eh, canciones de, de pegar cuernos y cosas así no conozco, no, esa, esa es la materialista no, no, no, la, la merenguera Miriam ah, Cruz, ve como una vez los muchachos Miriam Cruz, pero Miriam, mi artista. Cruz no ¿Cómo debió, así, que Miriam Cruz Miriam Cruz no debió beneficiarse porque recuerden que Miriam Cruz se declaró directamente con el PRM y, y, y me dicen que quien, quien es el asesor artístico del presidente Luis Abinader es el esposo de ella ¿qué mecanismos se utilizaron para seleccionar ese grupo de artistas? lo dejaron fuera de Rierro a don Miguel y a don Miguelo, Miguelo, a don Miguelo. A don Miguelo eh, que tampoco lo necesito, don Miguel. Eh, dejaron fuera la mayoría sí, pero de artistas. ha estado produciendo Dominicana. más que mucho de eso que recibieron. Sí, pero ¿qué mecanismo se utilizó? Y quiero destacar el trabajo de, de, del senador Franklin Romero, que dijo que aquí no hay 67 artistas. Aquí hay cientos de artistas y que ese dinero debió el, el repartirse. Video, el video de Franklin lo envía a la table, si sí. quiere puede ponerlo. El, el, el dinero, esos 100 millones, debió repartirse de manera equitativa. No 100 millones eh, eh, eh, pa, para 67, y a algunos le tocaron sí. 2 millones de pesos, y a algunos le tocaron 1 millón de pesos, pero por Dios, es una burla y es un abuso el hecho de haber tomado 100 millones de pesos sin, así. Vamos a ayudar a los artistas, 100 millones de pesos. Y los otros y los otros sí, lo no estoy video. diciendo que no se le debió dar ¿vale? lo que estoy diciendo es que se debió dar de manera equitativa y además que debió ser de manera transparente de qué manera tú lo vas a repartir porque si sí, es para todo para todo como dijo la monjita así es vamos a darle audio al video vamos a de Franklin a darle a completo porque él hace una propuesta interesantísima una de pesos para a los artistas que han estado bastante que la mayoría de hoy? por esta pandemia Ninguna vez me ha no puede trabajar. Pero yo me pregunto: ¿los taxistas de país son 50 o son 100? Aquí tenemos los abogados, ¿no? aquí tenemos los restaurantes, los dueños de hipotecas, todo su personal, los trabajadores informales, los chilimperos, los vendedores de ambulantes, los taxistas, los choferes. ¿Que no están recibiendo paz, porque son muy informales? Entonces, yo no voy a hablar de la banca, porque yo soy de la banca. No voy a hablar de los demás, porque no puedo registrar a todos Vamos a cortar el video.